Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. Hungría hoy es considerada una espina en el ojo de los líderes europeos. Por supuesto, nos referimos al gobierno, no al pueblo de Hungría. El gobierno húngaro tiene una postura prorrusa, se opone a la democracia liberal y viola la ley de la UE. ¿Por qué es eso? Averiguémoslo juntos. Este es un retrato del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Tiene algunas similitudes con el presidente ruso Putin. No se trata de buena apariencia. Es el tiempo en el poder y la forma en que se gobierna el país. En 1989, Orbán, 26 años, cuando era joven, se hizo famoso en Europa, con un discurso en la Plaza de los Héroes en Budapest, exigiendo la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Orbán se convirtió inmediatamente en un símbolo de valentía. Al mismo tiempo, los políticos nacionales lo notaron. Su carrera avanzó rápidamente. Un año después, Orbán fue elegido miembro del parlamento. Cuatro años más tarde, se convirtió en presidente del partido Fidesz, uno de los partidos políticos más grandes de Hungría. Nueve años después, se convirtió en primer ministro. Inmediatamente después de llegar al poder, integró el país con Occidente, se convirtió en miembro de la OTAN y consideró a Rusia un enemigo. Todo sucedió tan rápido, sorprendiendo a muchos políticos experimentados. Aquellos que trabajaron con la Unión Soviética cuando Hungría todavía era un país socialista. Apoyan la independencia de su país, tienen buenas relaciones diplomáticas con Occidente para buscar ayuda, pero no quieren ver a Rusia como un enemigo. Por eso, el joven primer ministro, Víctor Orbán, fue derrotado en las elecciones para un segundo mandato, aunque a Viktor Orbán le fue bastante bien en muchos aspectos socioeconómicos. Ocho años después del final de su mandato, Orbán estaba enojado y criticó a sus sucesores porque hicieron lo contrario de las políticas que implementó. En particular, está el hecho de que Hungría se vuelve cercana al presidente Putin y depende de las fuentes de energía rusas. Como líder de la oposición, Orbán continuó resistiendo pero fue en vano. En noviembre de 2009, fue invitado a San Petersburgo para participar en el Congreso del Partido Rusia Unida. En una reunión con el presidente ruso Putin, a quien una vez criticó por tener ambiciones imperiales. Orbán mantuvo una larga conversación en una habitación cerrada. Nadie sabe lo que dijeron. Pero desde entonces, nadie lo ha vuelto a escuchar criticar a Rusia. En 2010, Orbán fue reelegido como primer ministro, con una contundente victoria. Al mismo tiempo, lanzó un nuevo gobierno que tiene muchas similitudes con el gobierno del presidente Putin en Rusia. Primero, Víctor Orbán hizo cambios a la constitución para mantenerse en el poder. Reducir el número de escaños en el parlamento, de 386 a 199. De ellos, su partido gobernante tiene 120 escaños. Es decir, siempre que el partido de Orbán se alió con uno de los principales partidos restantes de Hungría, la victoria podría estar garantizada, con el número de votos llegando a dos tercios en el parlamento. De hecho, desde 2010, el partido Fidesz del primer ministro Orbán siempre ha estado asociado con el partido KDNV. Esto ayudó a Orbán a mantener su posición como primer ministro de Hungría. En segundo lugar, controlar los medios. En 2016, el primer ministro Orbán ordenó el cierre del mayor periódico de la oposición para evitar que difundiera malas noticias sobre el gobierno. Además, cualquiera que difame a la dirigencia podría ser encarcelado. Esto es completamente contrario a las reglas democráticas que aplica Occidente. Desde entonces, el Estado húngaro ha controlado el 90% de los medios. En tercer lugar, el gobierno húngaro prohíbe que las ONG reciban financiación del exterior. Esto es similar a la ley aplicable a los agentes extranjeros de Rusia. El contenido de la ley es que toda ONG que reciba una cantidad superior a 24.000 euros de donantes extranjeros, deberá declarar al Estado el origen y destino de la utilización. Para evitar que los enemigos se aprovechen de la caridad para proporcionar dinero a las organizaciones antigubernamentales. Además, el primer ministro Orbán también está acusado de abusar de su poder para otorgar contratos a empresarios políticamente influyentes a su alrededor. Estas personas luego usarán el dinero para ayudar a Orbán a retener el cargo de primer ministro. Es por estas razones que los líderes europeos ya no consideran a Hungría como un país democrático. El propio primer ministro Orbán declaró a Hungría una democracia iliberal. Recientemente, la UE está redactando una sanción contra Hungría. Porque este país viola las reglas generales de la organización de la UE. Si se aprueba, el gobierno de Orbán perdería los derechos de voto en la Unión Europea. Al mismo tiempo, Hungría no pudo recibir la financiación de 7.200 millones de euros proporcionada por la UE de forma cíclica. Esto podría hacer que la economía húngara sea más difícil de lo que es ahora. No solo violando las reglas democráticas, el primer ministro Orbán también adoptó una postura prorrusa, lo que provocó un descontento frecuente entre los líderes europeos. Orbán ha expresado públicamente en repetidas ocasiones su admiración por el estilo de liderazgo y la ideología del presidente Putin. Si bien esto puede ser solo un acto político para ganarse la simpatía de un socio, se convierte en un gran problema cuando Hungría sigue siendo miembro de la OTAN y la UE. En 2014, la Unión Europea impuso una serie de sanciones a Rusia. Porque Rusia implementó la anexión de la península de Crimea. El primer ministro Orbán se ha pronunciado en contra de las sanciones de la UE contra Rusia. Lo llamó, autolesiones. En febrero de 2022, el presidente Putin ordenó un ataque contra Ucrania. Hungría es uno de los pocos países de Europa que se mantuvo al margen de la guerra. A pesar de la presión de los aliados, el gobierno húngaro no envía armas ni permite que la OTAN transite armas letales por territorio húngaro. Aunque son reacios a apoyar las sanciones de Occidente contra Rusia. Pero en realidad no siguen. Esto sienta un mal precedente para Europa. Algunos otros países también quieren ser como Hungría, típicamente Italia. También quiero quedarme fuera de las sanciones, dijeron. Para el primer ministro Orbán, todo lo que hace es de interés nacional. Actualmente, Hungría depende de Rusia con alrededor del 80% de las importaciones de gas de Rusia, el 50% del petróleo crudo y el combustible para las plantas de energía nuclear. Con la economía en crisis tras la pandemia de COVID, sin poner sanciones significa que Hungría se perjudica a sí misma. Además, gracias a la fuente de energía de Rusia, el gobierno del primer ministro Orbán puede proporcionar electricidad barata a la gente. Esto ayuda a que el porcentaje de personas que apoyan a Orbán sea muy alto. En la época anterior al estallido de la guerra de Ucrania, Hungría también recibió un contrato para comprar gas a Rusia, válido hasta 2036 a un precio cinco veces más barato que el que Rusia vendía al mercado europeo. Con incentivos tan grandes, es muy poco probable que Hungría tome una decisión contra el presidente Putin. Todo tiene dos aspectos. Cuanto más cerca esté Hungría de Rusia, más se distanciará de sus aliados europeos.